Thank you. No, pues nos, nos ayuda mucho porque podemos salir de ese lugar 18 que tanto nos incomodaba, no, no, no nos gustaba para nada estar ahí, entonces es, es bocanada de aire fresco para, para salir de, de, de los últimos lugares. Obviamente seguimos eh, eh, no estando en la posición que queremos estar, pero paso a paso, como hemos hecho del domingo para acá, Podrían, podremos seguir escalando posiciones si es que somos capaces de seguir conservando pues, esta humildad, esta valentía, ¿no? este, esta intensidad, carácter, el espíritu que ha mostrado el equipo, nos podremos ir posicionando mejor, pero nos tenemos que ir partido a partido, ¿no? el, el, el siguiente es el, el más importante, como, como sabemos, así es que enfocarnos, pero, pero contentos sí, sin duda, ¿no? los, creo que los jugadores se merecían ya un momento así, eh, hicieron un gran esfuerzo otra vez hoy y, y la verdad que los, los felicito porque se volvieron a matar en la cancha esta vez Gracias. Hola, buenas noches No, no, yo no he cambiado nada. Los, los chavos están confiando cada vez más en ellos otra vez, están recuperando la fe. Cuando tienes un equipo que, que confía en el compañero que tiene fe, sucede en esas cosas, pegan el poste y se sale, como decimos. Y eso lo provocan ellos con, con su conducta, con la atmósfera que crean, con la disposición del entrenamiento, con, con el ambiente en la cena, en la concentración, en el vestidor, o sea, se va construyendo esa atmósfera y, y desde ahí empiezan a suceder esas cosas que pudieran parecer magia, pero pues no lo son en realidad, son simplemente conexiones positivas que empiezan a hacer entre ellos y que les van devolviendo la confianza aunado a la obtención del, del resultado, evidentemente. ¿no? El, el futbolista profesional y todos acá vivimos del resultado y cuando este se presenta, pues la confianza vuelve, no. Eh, la confianza va y viene en función de los factores externos. Ahora nos han favorecido y estamos ahí, pero no, no te puedes dormir porque te vuelve, se te vuelve a ir y, y te vuelves en problema Entonces simplemente eso, ellos se la están volviendo a creer, están confiando entre ellos, se están dando cuenta de, de, de que pueden y, y, y es lo que está sucediendo, es lo que ha cambiado nada más, pero es todo, todo mérito de ellos. Me visualizo, gracias al resultado de, de hoy del domingo, en, en el partido del sábado en Chivas y ahí volvemos a hacer corte de, corte de caja. ¿no? Eh, tenemos mi cuerpo técnico y yo, bien partido a partido, seguir estando pendiente de darle a nuestros jugadores las herramientas que necesitan, seguirlos apoyando. Y por lo pronto de aquí al sábado y ahí volvemos a, a ver, ¿no? ¿no? No queremos echar la mirada más allá porque te distraes viendo más cosas y la realidad es que estamos yéndonos partido de partido y, y nuestra visión está puesta en el sábado, en, en Chivas. Bueno, son, son, empezando por la última, son, son rivales que sabemos pues tienen una, una popularidad alta, al final somos 18 equipos en la liga y todos somos igual de importantes, entonces simplemente es un tema que mediáticamente pues tienen un, un número de aficionados más grande ¿no? Y, y probablemente se habla un poco más de los resultados de ellos, en ¿no? los medios se les destina más tiempo a esos equipos, pero… Después para nosotros nos, nos vemos de igual a igual con todos, siempre lo hemos hecho así, ¿no? eh, ni para arriba ni, ni para abajo, estamos ahí todos y, y eso es, es así, ¿no? y simplemente una casualidad de, de calendarios que nos toquen estos, estos equipos, al final hay que jugar con todos, entonces no, no, no cambia mucho, simplemente es un orden de de partidos. Eh, respecto a lo otro, bueno, se, se, a, acuérdate que no hemos tenido prácticamente nada de espacio para entrenar, ha sido puro recuperarse de partido y viajes, la tercera fecha doble, no ha habido espacio para trabajar. ¿no? Entonces, lo que hemos optado en el cuerpo técnico es por poner a la gente donde naturalmente mejor lo hace, no la formación que hemos utilizado es muy bondadosa, te permite hacer cosas, es una manera simple de, de, de, de gestionar cuando no tienes espacio para, para hacer mucho más y, y ahí ya después bueno el manejo de partido, no según lo que se va requiriendo, tratamos de, de ayudar desde afuera a los jugadores, dando dando ¿no? herramientas, haciendo movimientos, en, en pensando siempre en el beneficio del equipo, pero una de las situaciones pues, es que no, no ha habido, han habido dos sesiones de entrenamiento nada más ¿no? y han sido de recuperación básicamente. Hola, buenas noches. Eh, eh, ¿Qué pasa con Brian Lozano? ¿No es la primera vez que hace berrinche? ¿Cómo controlar su enojo para los no, Brian, Brian es un jugador muy importante para nosotros, lo ha sido durante mucho tiempo en, en, este, en este club. Hoy él se mató en la cancha igual que los demás, el tiempo que estuvo. no, Ni a él ni a nadie le gusta salir de cambio, no, el que sale de cambio y no dice nada... Este es porque tiene otro temperamento probablemente, pero no pasa nada. También salió de cambio en el Azteca y fue a celebrar allá al córner el gol del Gane, igual que los demás. Entonces, no, no pasa nada, ¿no? Está queriéndonos ayudar, obviamente, mucho más, ¿no? Pero nos está ayudando, matándose en la cancha, es un ejemplo cuando corre, ¿no? Igual que lo están haciendo los demás, porque ha sido la petición, que se maten todos en la cancha. Y hoy lo volvieron a hacer él y todos los demás. Cristina. Yo creo que lo correcto, Cristian, en la, en la dirección técnica no es forzosamente plasmar tu idea sí o sí. Yo creo que tienes que tener la capacidad de, de adaptarte y jugar con lo que tienes y a lo que te conviene en cada momento y en cada circunstancia. ¿no? Cuando el equipo está enrachado en determinada inercia negativa, ¿no? pretender montar una idea de juego, la que sea, en un estado de desconfianza no va, entonces ahí requiere hacer una cosa ¿no? Eh, más adelante primero Dios estaremos parados en otro lado y tal vez podremos empezar cosas, estamos este cuerpo técnico ¿no? Omar, Rafa Arturo, yo, bueno toda la gente que me acompaña, todos institucionales estamos eh, eh, partiendo de que conocemos a los jugadores de tiempo atrás, que conocemos sus habilidades y los estamos tratando de poner ahí, eh, el, el más adelante pues seguirá haciendo un poco lo mismo, decir ¿no? y, y respetando y buscando un estilo que, que, que vaya a o sea, aumentar la frecuencia de llegada, tratar de tener más pelotas en área rival, hoy volvimos a tener 21 disparos, el día Cruz Azul fueron 20, Cruz Azul 23, nosotros 20, hoy nosotros 21, Pumas 20, es decir, estamos emparejando, hay una cuota de tiros a gol que, que nos está costando, estamos siendo más verticales a veces, no a lo mejor en exceso, pero estamos simplemente gestionando con las características de los, de los jugadores, porque creo que es lo adecuado, si no empiezas a inventar posiciones y cosas que, que, que a veces requieren mucho más trabajo para lograr que se vuelva un estilo definido. Hola, buenas noches, igualmente. Gracias. Me parece que nunca lo habrá aplicado eso con el tiempo, porque el primer tiempo parece que se sufrió y el primer tiempo hasta a me sufrió cómo corregir estos momentos. No, no, no, bueno, insisto, cuando haya semanas normales, que la, la gente se recupere, ¿no? que puedas tener una, una oportunidad de trabajar, pero el fútbol es así. Porque Cruz Azul sufrió también el cierre del partido y ¿no? Y hoy también en algún momento sufre, o sea, no, no, porque, no por nada gana los partidos, es decir, tienes que estar preparado para sufrir en los partidos, aguantar, tener la actitud de aguantar los momentos complicados y después tú ir y montarte en la tuya, así es el fútbol, ¿no? Por lo menos en las ligas que son parejas, ¿no? Se van alternando esos momentos, ¿no? Entonces hemos sabido comportarnos ante ese sufrimiento, no hemos dado eh, este. Con, con, con algunos postes o, o con actuaciones directas de Carlos o de los centrales, que son los últimos que están ahí en la pelota, pero salvando algunas situaciones. Pero vuelvo, el rival también ha, ha estado en esos momentos. Entonces, así es el, el, el fútbol. Obviamente siempre aspiras a que sean mucho más los momentos favorables que el otro, pero la realidad es que los equipos tienen que estar preparados para, para sufrir cuando se requiere y no desmoralizarse y tener esa fuerza y voluntad de salir adelante, reponerse, de no engancharse en el error y seguir buscando hasta que acabe el partido, y es lo que ha sucedido. Entonces, eh, creo que el juego en realidad te va moviendo siempre en esas circunstancias. No, todavía no. ¿No? Repito, venimos de, de muchos partidos seguidos, con viajes largos, complicados, ¿no? pero, pero sí lo, lo noté un poco agotado, por eso la decisión de salir, pero no, no hay un reporte médico todavía que nos hable de eso. ¿no? Él, él y los demás están… y los, los GPS de los preparadores físicos están a tope en los últimos dos partidos, ¿no? incluso desde antes también la realidad es que el equipo también venía corriendo, pero este, están corriendo, no solo Gorrió y corrieron todos, absolutamente todos, pero no, no tengo un reporte todavía, eh, hay que esperar seguramente a, a mañana, ¿no? Es, es muy pronto, pero no probablemente salió a tiempo antes de que sucediera algo más fuerte.